Este, amigos y amigas, estamos acá en Quinemov, en, en Urlingan, a metros del paso a nivel del San Martín. Y bueno, vinimos a indagar un poco sobre el tema de la preparación física y demás. Pero primero vamos a ser amables, presentate. Bueno, mi nombre es Estela eh, Maristreuma, soy, ante todo, profesora de educación física. Empezamos a contar, una. <risa> Guardavidas, <risa> Dos, entrenadora de natación. Tres. Y soy licenciada en kinesiología y fisiatría es con especialidad en traumatología deportiva. Eh, bueno, futura quiropráctica. Así que pero estamos... Cinco especialidades, más o sí. menos. Cinco especialidades. Sí, tal cual. me di siempre abocado a lo que es la, la deportología, que es lo que más anhelo. ¿Y arrancaste? ¿Hiciste algún tipo de práctica deportiva? ¿Jugaste? Sí, algo de eso? nadé, hice natación ah, durante mirá. toda mi vida. Hice bola y también de muy chica, pero natación la practiqué a nivel competitivo durante muchos años. Me especialicé en aguas abiertas y bueno ah. y ahí terminé mi carrera deportiva ya hace 15 años. Dice que no es lo mismo eh, nadar en agua salada que en que, que, que una pileta de <ríe> natación. En aguas, aguas abiertas no. En aguas abiertas, Totalmente. Eso, una preparación física más fuerte. Totalmente necesitas. distinta, se nada mucho más metros por día, un entrenamiento de... Pensá que son de 3, 4 horas por sesión y son dos sesiones por día. Claro. O sea que un nadador de aguas abiertas está casi 8 horas por día entrenando y cuando uno va va a competir en aguas abiertas tenés muchas muchas variables que van claro. cambiando. Y el aparte, viento... Claro, aparte que son muchas variables cada vez que vas exacto, a entrenar. Exacto. El agua no está igual, no tiene la misma temperatura, no hay la misma correntada, ni vientos... Si te cambia la corriente, tenés que aprender a manejarte sobre la corriente. Ahora ya, esto ya me abrió la puerta que en algún momento, pero ella ya me había planteado de que le gustaba el tema de la natación. Volvemos acá a Kinemov. Sí. ¿Cómo es la actividad eh, para hacer? ¿Cuál es la patología más repetitiva que, que debe ser según la franja etaria también, también, si es varón y mujer, no es cierto? No, no, tal cual. Bueno, en realidad eh, lo que... Yo observo mucho en el ingreso de las sesiones, son atletas, ¿sí? mucho, muchos atletas de todas las edades, tenemos desde infantiles, muchos infantiles, con lesiones que antes no se veían tanto y ahora se ven más porque la práctica deportiva ha bajado más la, el, la franja etaria. Claro. Y se está viendo muchas, eh, muchas fracturas por estrés, ¿sí? porque tiene que ver con el esfuerzo excesivo en los entrenamientos. Eso, sí. Y lo que más eh, se aborda son las tendinopatías, que son las inflamaciones que se dan alrededor de los tendones. Muchas uh -huh. tendinopatías rotulianas, eh, del Aquiles, del tendón de Aquiles, donde, eh, muchos atletas que practican deportes. ¿Rompiendo el tendón o simplemente distensión? No, distensión, distensión uh -huh. e inflamación. Entonces uh -huh. he tenido muchas rupturas tendinosas eh, por por lo que sea una, un traumatismo directo que se da, por ejemplo, en el en el handball, en el fútbol, que eso lo suelo ver con mucha frecuencia, pero también suelo ver esguinces eh, eh, eh, y, y fracturas también eh, por, por el esfuerzo repetitivo, claro. eh, por aumentar las cargas de entrenamiento, o por bueno, la falta de descanso, según lo que te va manifestando. Cada atleta en sí. Eso, eso tiene alguna, ah, me van a pegar todos los preparadores físicos, por lo que <ríe> no. voy a preguntar, pero eso tiene alguna relación o tendría alguna relación con el trabajo. Que está haciendo el atleta si es que está acompañado por un preparador físico. Sí. Si es que está acompañado por un preparador sí, Porque tal de repente cual. la pandemia hizo que se desarmaran muchos equipos Bien. deportivos. Tal cual. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O, o faltan sí. jugadores o faltan profesionales. Tal cual. De repente va el jugador y dice: Yo voy a hacer la, las cargas que hacía antes. Tal Pero cual. Antes, hace como dos años que estás parado, la fibra muscular creo que no reacciona igual. No reacciona. No. no. Esto que vos comentás es muy importante porque uh -huh. bueno este, la pandemia afectó a bastantes atletas y, y se ha sentido mucho. Muchos uh -huh. vinieron con más lesiones de las que deberían tener eh, por la falta de, de movimiento, ¿no? de actividad claro. física. Y cuando arrancaron los entrenamientos, cuando se habilitó todo esto para poder hacer... Eh, cada uno su actividad deportiva, se terminan lesionando. Y porque estaban ansiosos y la cabeza decía, Exacto. voy a correr, y cuando hace así, traco, <risa> la, la fibra se rompe. Exacto, ¿no? porque deja de acostumbrarse al movimiento. Uh -huh. O sea, eh, cuando uno no trabaja el músculo, el músculo que pierde. Pierde masa, pierde fuerza. Claro. Entonces, eso lleva un proceso, lleva uh -huh. tiempo. No es que se, se activa de un día para el otro. Entonces, uh -huh. cuando uno... Y yo entiendo la ansiedad de todos los atletas y porque sí. me, lo han, me lo han hecho saber de quiero arrancar esto, quine, quiero hacer esto, eh, cuando y, y uno trata de bajar un poco la ansiedad. Muchas veces eh, responden, otras veces no me escuchan. O si te escuchan pero... y cuando cierran la puerta te dicen, Así sale. Tal ¿qué? cual, <risa> sí, la mayoría. Los atletas que, que están en edad competitiva lo hacen por ahí, los que son más conscientes, eh, son aquellos eh, atletas que sí eh, están están eh, jugando profesionalmente, que sí se cuidan bastante, como tengo varios jugadores de handball eh, y de volei, que sí o sí tienen que cuidarse porque Depende, participan Claro, de un torneo ya que está relacionado el cuidado claro. con el nivel de competencia. Exacto. ¿no? exacto. Pues si vas a un mundial, vas a un Panamericano, vas a tal lado... Vas a prestar atención al pie de la letra, exacto, ¿no es cierto? Exacto, sí, ¿Y las sí. mujeres de qué se lastiman? Uh, las mujeres, tenés, eh, me vienen varias jugadoras de futsal, que es lo que se está viendo mucho después de este, de este auge de, del fútbol femenino y del futsal femenino. Eh, lo que más se ven ve las mujeres son los esguinces de rodillas. Eh, es guince lateral interno de rodilla. ¿Y por qué es eso? Que ¿Por una mala maniobra? Tiene que ver, no, más allá, hay factores tanto intrínsecos y extrínsecos, que son factores Ajá. internos y externos, que eh, se ven influenciados en esto. La pelvis femenina no es la misma que la pelvis masculina. Tiene, tiene que ver ancha. con una cuestión biomecánica. Ah, mirá. Entonces cuando hay una alteración en esa biomecánica en el acto del juego, en la acción de jugar, asociado a otros factores que también, para no abordar tanto, está, bien. Eh, está bueno que se, enteren, se sepa. Que se enteren. Eh, no, y también <risa> bueno, la alimentación, los días de entrenamiento, eh, eso también se influye mucho. Eso, eh, eso te hago un paréntesis, eso sí. me viene al pelo lo que vos decís, porque evidentemente un entrenador hombre eh, tiene que tener en la cabeza el físico de una mujer Exacto. para establecer gestos técnicos Exacto. y trabajos específicos. Exacto. Es probable que una mujer, sí, naturalmente tenga presente el cuerpo de una mujer Exacto. para trabajar. Eso sería si hay ideal. ideal que una mujer dirija a una Esta. mujer. También tiene que ver, y esto es muy importante lo que vos comentás, porque... Una mujer va a saber entender también las etapas, el ciclo que tiene, el ciclo periódico de las mujeres Exacto. en cuanto a, a su proceso madurativo. Eh, y también el, el, la técnica, ¿no? La biomecánica de la. Yo vuelvo a crear esto, la biomecánica del, del movimiento de la, de la pelvis claro. es totalmente distinta a la, al, al hombre, ¿no? A la pelvis claro. masculina. Entonces, las mujeres son más propensas a sufrir lesiones. ¿Pero? En los tendones, en tendinopatías de rodilla, de lo que es el tendón de Aquiles, tendinopatías, trocanteritis, inflamaciones de la cabeza, de, del fémur. Del fémur. Uh -huh. eh, pero por esta cuestión biomecánica, eh, tiene un movimiento más específico que el, el de hombres, entonces... Eh, uno tiene que aprender a trabajar eso y se trabaja mucho con la preparación física y, y lo que es la corrección del, del gesto, ¿no? Claro. En fútbol se lo observo mucho. Es muy evidente las lesiones eh, rotulianas y, y bueno, uno lo que trata es poder contactarse con el preparador físico. Y la chica obedece. Sí, son más responsables Yo te iba que los a decir, varones. Me parecía que sí. Son mucho más responsables que los varones. Las mujeres suelen obedecer mucho más. Mucho ¿Y te más. llaman en este trabajo tuyo que ustedes tienen acá en, en KineMob? Sí. Eh, ¿Te llaman preparadores físicos o vos llamás <ríe> a un preparador físico y le decís querido, querida, mira, estoy recibiendo de tu club Antes, tanta gente? te estoy hablando de hace, yo me recibí hace bastante, pero te digo que antes Tampoco no era tan se, común. Es joven, así que yo uh, tanto Ya tiempo. pisando los claro. 40, pero eh, antes no era tan común, uh -huh. ahora... Desde que yo como mi rol de profesional, como kinesióloga, eh, puedo tener... Estoy teniendo una mayor inserción en el deporte, y más en el deporte que antes creía que solamente podía estar hombres. Caso, rugby. Rugby, acá conocemos que hay tres clubes muy importantes de rugby. Tuve la oportunidad de contactarme y me contacto con preparadores físicos. Todavía tenemos esa... Eh, diferencias de, de, de, de, de pensamientos, ¿no? Pero por esto, ¿no? Por, por el hecho pero de que por ahí... Mujer? Yo creo que tiene mucho que ver, sí. Y también porque, y esto es otra cuestión que hay que aclararlo, uh -huh. que la mayoría de los preparadores físicos del rugby son exjugadores de rugby, pero claro. no, no están capacitados en, en, en la preparación física. Igual, uh -huh. más allá de eso, yo creo que lo importante acá es trabajar en equipo y lo bueno es que ellos se comunican conmigo cuando alguien está lesionado. Ah, bueno, pues eso está, está peor. Sí, que antes no ocurría. ¿eh? Es Porque hay una interconsulta hay una... contigo. Exacto. Entonces tratamos de ponernos de acuerdo. Entonces uh -huh. vienen los, los atletas conmigo a atenderse y lo más importante es que ellos me comentan qué es lo que tiene y trabajamos en, en, en conjunto para poder abordar las lesiones. Después sí, es, me estoy ingresando por decirlo así, ahora en, en lo que es el fútbol, que es más, era más complicado. Eh, y, bueno, estoy charlando con preparadores físicos que también me, me, me derivan jugadores y me comentan. Estela, mira pasa esto. Le, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos trabajar en conjunto con, esta, con este atleta que, que tiene esta lesión? Ya se, bueno, y se puede establecer una comunicación. Pero hoy en día, el rol de la mujer, el rol de la kinesióloga, de la profesional mujer en, en el ámbito deportivo, en, lo, en, la, en la que antes eh, participaba solamente el kinesiólogo hombre, está más abierto, se nos, nos está permitiendo más poder estar eh, Ahora, dentro para, de la institución, ¿no? Creo que en el futuro la mayoría de las preparadoras sí. este, físicas y kinesióloga van a ser mujeres. Porque uno ve en las universidades claro. y ve mayor sí. cantidad de mujeres. Y por lo que me dicen también es mayor la cantidad de mujeres que terminan las Exacto. carreras. Exacto, Sí, se está viendo mucho. Que terminan, muchas preparadoras es, físicas. Que termina, ojalá, sí. porque la verdad que sería interesante la mirada sí. de, la, de la mujer con la lesiones. Sí, respecto tenemos otra visión también con respecto a, a, a las lesiones también. Y, uh -huh. y bueno, y tengo muchas colegas que están trabajando en distintos ámbitos deportivos. Eh, y la verdad que están haciendo un excelente trabajo y uh -huh. siempre trabajando de manera interdisciplinaria uh -huh. tenemos también ingreso de, no solamente de kinesiólogas sino también de preparadoras físicas, de directores técnicos eh, psicólogas, nutricionistas que también están ingresando dentro de, de, bueno, de, de, de, aquellos deportes que era muy difícil poder participar, ¿no? Aparte del ingreso de la mujer solamente en fútbol cancha de once y en futsal femenino, es Tal decir, cual. está diciéndote a los gritos ¡hey! Necesitamos mujeres Tal cual. Eh, este, preparadoras físicas, mujeres directoras técnicas y todo ese tipo de cosas. Vos trabajás con el físico. Yo me acuerdo que alguna vez, charlando <risa> con Germán, con sí. Germán Bismara. Él me dijo, Marcelo, yo a vos, me dice, te puedo poner a dieta y te puedo meter en un gimnasio y tu cuerpo lo puedo moldear, pero sí. yo con tu cabeza no la exacto. puedo cambiar. Y en el deporte de élite, me dice, la cabeza es el 70%. Exacto, exacto. La pregunta es, viene una cosa, de ese jugador que en los clubes grandes... Eh, o en los deportes grandes o en las instituciones ¿sabes? que abren la puerta y dicen habla con la psicóloga antes de hablar con los preparadores físicos ¿no es cierto? sí ven acá a recuperarse ¿cómo se manejan con la cuestión emocional? porque vos también debes darte cuenta es decir, sí, ya me di cuenta que te este se iba a romper porque lo ves o la ves bajoñado o sí. bajoneada ¿y cómo se maneja eso? es decir, tengo que trabajar con el físico pero me doy cuenta que, el, que la cabeza del, del deportista o de la persona necesita este, una mano. Bien. Bueno, me han venido varios atletas y me siguen viniendo. Incluso recién las ha visto esta mm. chica que, que es, es en alto rendimiento. Ella se danza. Ah, eh, anda muy bien. La que tú dijiste, esta eh, es una capa en Sí, danza. sí, es muy humilde <risas> mi, mi paciente. Es una sí, genia. Sí, se puso así. Y ella tuvo... Una lesión muy importante, tuvo un una, una esguince grado 2 del ligamento lateral externo y del ligamento lateral interno, perdón, del, del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno. Y bueno, está con esto, tiene una competencia dentro de poco, dentro de tres meses, y está, Kine, llego, Kine, llego, Kine, ¿qué tengo que hacer? ¿quine? Y, y uno tiene que tratar también de bajar esa ansiedad. Porque está, está el sentimiento del dolor que uno sintió también ¿no? sí, en el tal deportista, cual. ¿no? Exacto. Eso lo aprendí el otro día en una película. El dolor siempre se recuerda igual, ¿eh? Estaba viendo una película que se llama Nazaré, que es sobre, sí. sobre este, eh, ¿cómo se llama? Los que hacen surf en olas de más de 30 metros. Sí. Lo practican y un, en Australia, y sí. este, Y entonces uno de ellos, el más capo que, que la encuentra en Portugal, estas estas olas, las más altas, se lastima. El tipo no volvió, él no volvió a competir porque decía que tenía un recelo. Y sí. Porque claro, es, es un, una ola de la altura de un edificio de ocho pisos. Tremendo. Hay que estar, ¿eh? Debajo de y una de, ola. Y que se <risa> caiga. Pero bueno... El sí. tema era el, eh, la cuestión emocional, la cuestión del dolor. Tal cual. Sí, es manejable eso. Yo trato de hablarlo con cada uno de mis atletas en el caso de esta chica. Uh -huh. eh, es, primero, lo, que, lo, lo más importante de esto es bajar la ansiedad y explicarle realmente lo que le está pasando. Muchas claro. veces el traumatólogo le dice, tuviste una lesión y ya el, es el último contacto que tuvo y el diálogo. Claro. Placa, lesión y ahí está. Entonces... Los atletas que vienen Quieren respuestas también de qué es lo que padecieron Porque el dolor lo sienten Y muchas veces no encuentran respuestas por otros profesionales Cuando yo me encuentro con, con ellos Les trato de explicarles Les explico mostrándoles las imágenes y lo que yo veo eh, Y vamos buscando diferentes tipos de alternativas al tratamiento Yo siempre voy a buscar, voy a buscar la causa uh -huh. No la lesión, la causa de la lesión ¿Qué lo provoco? Y o que siempre se encuentra la causa y mejoran muchísimo los atletas. Eh, a ver, yo soy traumatóloga, kinesióloga, psicóloga fundamentalmente <risa> todo el tiempo. Eh, pero bueno, yo creo que ellos también se recuperan porque uno, más allá de atenderlos y de, y de trabajar en la rehabilitación, eh, se sienten contenidos porque creen que los están escuchando y claro. está perfecto. Es el eh, truco, ¿no ¿Cierto? Ese, ese es cierto? Es el truco. Hay que, base. que escuchar a la gente. Es que sí. Le bajás la atención cuando la gente se Tal expresa cual. y vos recibís lo que dicen, tenés algo para decir. Tal cual. Es tener empatía. Empatía. Es empatía. Eh, he tenido también casos de otras atletas que no tenían respuesta de, de los médicos y han pasado por más de 15 médicos con la placa ah, y paseando con la placa por todos lados como lo puede hacer cualquier paciente normal porque acá, más allá de que vengan atletas, también viene gente yo le digo normal gente que está sanamente que no hace deporte que también eh, como yo cuántos lugares recorrieron y se encuentran y caen acá y, y uno le da respuestas no al menos yo trato de buscar esto no de encontremos juntos que juntos lo que puede llegar a ser y esto es lo que, lo que también eh, da este este círculo de contención a los atletas y a la gente al público en general no eh, y te puedo decir que la mayoría de los atletas sienten esto y, y terminan, se, se terminan recuperando porque uno busca el, el mecanismo de la lesión y busca, la, busca encontrar la causa de la lesión que nadie lo hace a ver yo fácilmente vos me deciste ve la rodilla y tuviste claro. una, una lesión en la rodilla yo te la puedo tratar tranquilamente mm. como te dicen los atletas me pusieron magneto y ya está y me despacharon ¿Cuánta, claro, es cuán una... mal nos ven a los kinesiólogos no claro. lamentablemente pero no todos somos iguales. Entonces, sí, la treta me viene me dice esto, ¿no? Pero yo trato, trato de decir, bueno, a ver, la lesión fue en la rodilla, te estoy dando un ejemplo. Claro. Pero yo tengo que hacer una evaluación. Inspección, una evaluación física y tengo que hacer una, una evaluación funcional para ver realmente qué es lo que está funcionando mal. Qué, claro. ¿Cuál es la, la descompensación que hay a nivel claro, corporal? Claro. La lesión estoy ahí. El cuerpo explotó por ahí. Claro. Yo tengo que buscar otra cosa, si es claro. que la hay. Claro. No Busco todas las alternativas posibles para tratar de ubicar la causa. Lo que pasa es que acá en Kinemov... Eso, hay que tener tiempo, ¿no? Acá en Kinemov eso sucede también porque ella es deportista. Mm, claro. Germán es deportista. Tal también cual. ustedes este, sintonizan en lo mismo. Todas las personas que están acá, realmente yo veo que hay una variedad de las actividades deportivas sí. que vienen acá, que eso está diciendo que los deportistas ya les tienen confianza. Exacto. Porque Entonces, también tenemos esta visión, ¿no? Yo trabajo con un, con un traumatólogo eh, en equipo eh, y, y la verdad que para mí es una bendición tenerlo porque él eh, fue deportista toda su vida, capaz que lo conocen, uh -huh. es eh, Damián Poglajen que fue uh -huh. jugador de la selección argentina de volei. Uh -huh. Entonces, es especialista en más? rodilla claro. Y el hermano hace poco, bueno, estuvieron, estuvo en Tokio con, eh, con la selección de vóley que, que ganó la medalla de, de bronce. Uh -huh. Eh, estuve, estoy en comunicación permanente con él y le derivo mis atletas porque hay cuestiones que tengo que trabajarlas con él y, claro. él, y los dos nos comprendemos si hablamos el mismo idioma porque los dos somos deportistas entonces claro. sabemos lo que padece un deportista y tiene otra visión no es lo mismo un traumatólogo deportólogo o que hizo deporte que un traumatólogo que no tiene la formación deportiva claro. porque el mecanismo de lesión es distinto entonces tiene otra forma de abordar al paciente también es una, es una cuestión de ir revalorizando y claro. poniendo su lugar al deporte. Exacto. Porque a, antiguamente uno comentaba que te decían, ah, sí, yo soy profesor de educación física. Sí, yo puedo entrenar cualquier cosa, tal te cual, decían. Tal cual, ¿No? y sí, sí y no es tener, así. Y no es así. Eh, si haces volei, no es lo mismo que el fútbol, no es lo mismo que el básquet, no es lo mismo que la natación, no es lo mismo que el tenis. Mm. Es decir, cada, cada uno tiene una, una, una especialidad entonces en esa revalorización vamos caminando. Si le vamos a, asumir, a sumar al futuro la incorporación de la mujer, creo que ese va a ser un gol olímpico, Uf, ¿no? Es decir, la pelota se va a meter así en el, en el primer ángulo. ¿Sabes hace cuánto que venimos eh, armando esto? Y la cuestión de la mujer y el, el deporte, la profesionalidad, sí. ¿cómo te sentís? ¿Cómo ves este, el... ¿El ambiente, la vida, la Argentina, cómo no, lo ves? La verdad es que, bueno, eh, últimamente se está abriendo más, las mujeres estamos participando más en charlas que tengan que ver con la kinesiología deportiva. Uh -huh. Yo pertenezco, soy socia de la Asociación de Kinesiología Deportiva eh, del país, de Argentina, donde hay kinesiólogos mujeres, kinesiólogas mujeres y kinesiólogos hombres. Me decías que se están organizando más les... a las mujeres también. Sí, ya nos estamos organizando, ah, ya tenemos. Bien. Y bueno. Eh, y también se está abriendo este este campo de... Eh, yo soy oficial de control de doping. Oh. <ríe> y no hay mujeres en control de doping. Generalmente, una, una mujer que entra a un campo deportivo o, o un, un oficial de doping, es, la mayoría son hombres. Claro. Entonces, eh, uno, es como que nos están a, se nos están abriendo más campos para poder trabajar. Y eso está buenísimo claro. porque yo creo que eh, acá... es abordando lo mismo hay que trabajar en equipo uh -huh. y, y siempre cuando uno tiene una forma de pensar o, o quiere exponer lo que uno ve en el tratamiento de determinadas cuestiones tiene que saber fundamentarlo si uno sabe fundamentar yo creo que no hay no hay ningún tipo de discusión al menos uh -huh. yo eso lo hago de mi parte si yo tengo mi opinión los fundamentos con fundamentos sólidos no uno ah, tiene bien. que tener fundamento eh, sí. Te agradecemos <risa> no. un montón todo este tiempo que vos, ella, está, estás haciendo tus actividades, hiciste un, un paréntesis. Eh, invitar a la gente a venir a Nemo, primero la, la dirección es Vergara eh, 4280. Vergara 4280 mm. en Urlingan, sí, así que más que bienvenidos, los esperamos. Eh, y bueno, acá siempre van a tener la predisposición para poder trabajarlos de la manera más profesional. Eh, posible. Así que, bueno, muchas gracias también por la invitación no, y, por y bueno, por, por darme la oportunidad de poder expresar mi trabajo y de que sea visible y, y también va a ser muy importante para todas las mujeres que, que aborden este camino, ¿no? Que sea un impulso para que tantas mujeres que están estudiando se reciban y puedan ejercer esta maravillosa carrera que a mí me ha dado tantas alegrías, ¿no? Y me sigue dando tantas satisfacciones. Bueno. ¿Ah? Ya vamos a volver con ella y con alguna deportista mujer y ya vamos a hacer alguna otra cosa. Nos vemos en la próxima. Chao.